Primero, violación de la, a la integridad y ética pública, consagrada en la Ley 41-08 de Función Pública y las demás leyes afines a la administración pública. Salto de secuencia numérica en los recibos de ingresos, los cuales se produjeron en el mes de noviembre de 2017 y en los meses de abril, julio, septiembre, noviembre de 2018. Lo que demuestra que esos ingresos no fueron a parar a las cuentas de la Junta de Tristales de Senovía. Diminución del salario a empleados públicos, habiendo sido presupuestado lo que es una violación a la ley 48.08 de función pública, entre otras leyes afines. Contratación de servicios a nombre de proveedores por un monto de 976.862 pesos, los cuales no demuestran evidencia del pago de, a la tesorería y a la seguridad social, impuestos sobre la renta y sin estar registrado como proveedores del Estado. Error de codificación en registro por un monto de 2.461.952 pesos, lo cual se evidencia en la cuenta de gasto por contratación de servicios, materiales y suministro, a cuenta que por su naturaleza corresponden a otros rubros. Documentos justificativos sin sello de pagado por un monto de 6.266.140 pesos, dentro de los cuales se encuentran los viáticos, alquileres, gasolina, gasoil entre otros. Pagos a nombre de funcionarios de la Junta Distrital de Senoví para adquisición de bienes y servicios por la suma de 400.003 400 pesos con 6, 664 pesos, dentro de los cuales se encuentra el señor José Nicolás Castillo Jiménez, encargado de evento por un monto de 220.000 pesos. El señor Francisco Antonio Vázquez Ramírez, encargado de compra, por un monto de 116.426 pesos. Y el señor Rogelio Antonio Saldívar Mena. Director de la Junta con un monto de 67.238. Aquí está el punto nodular de esta rueda de prensa. Con relación a los combustibles, los lubricantes asignados sin cumplir con la reglamentación. Por un monto de 6 millones, oígase bien, 264.910 pesos. Se evidencia la suma de 2.436.076 de combustibles recibidos. Por el director Eli Antonio Salívar Mena. Oigan bien, en un año recibió 2.436.076 pesos de combustible. Se emitieron 329.932 pesos de combustible donde se identifican los beneficiarios, donde no se identifican los beneficiarios ni los servicios realizados con ese combustible.